amigos de TecnoApple sean todos bienvenidos a este nuevo video como ves en el título hoy te enseñaré a clonar WhatsApp con una popular aplicación en la cual te la dejo aquí abajito en la descripción del video Y en el comentario fijado para que te descargues así Y sigas el paso a paso que voy a hacer en este tutorial Es rápido y sencillo, no te tomará más de 10 segundos Así que quédate hasta el final del video Ayunamente te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Así que vámonos con la segunda parte de este video Ok, mis amigos, una vez cargada la aplicación e instalada, procedemos a ejecutarla. Aquí nos vamos a encontrar en esta bella interfaz en la cual vamos a poder duplicar WhatsApp. ¿Cómo vamos a hacer eso, mis amigos? Si ves en la parte de abajo, está un, un icono como de un más. Damos un toque allí y aquí nos va a aparecer este apartado en el cual vamos a poder. Duplicar Whatsapp O muchas aplicaciones más como vemos en pantalla Toda la que tengamos instalada en nuestro dispositivo Una vez que seleccionamos Whatsapp Simplemente vamos a la parte de abajo en C clonar. Y damos un toque y esperamos un momentico Y eso no va a tomar más de 10 segundos para clonarse Cerramos este pequeño anuncio Como toda aplicación gratuita cuenta con anuncio Ya que los desarrolladores ganan mediante estos Ok, una vez que cerramos este anuncio Vamos a poder notar Que tenemos Whatsapp en esta parte de aquí El superior y una vez que damos un toque A ella automáticamente empieza A iniciar Whatsapp y naturalmente Nos pide el acceso a ella le vamos a poder acceder con nuestro otro Número ya sea para el trabajo Para la universidad Para los estudios Para cualquier evento, para negocios Cualquier tipo de Eventos, así que esta aplicación Te tomará Solamente 10 segundos para clonar Un whatsapp y tener dos cuentas En la personal y tener la cuenta Para cualquier actividad Así que mis amigos si te gustó este contenido Brindame un buen like solamente suscríbete a este canal Y activa la campaña de notificaciones Eso nos motiva a seguir trabajando para traerte El mejor contenido en aplicaciones En novedades, en trucos Y mucho más Y mis amigos nos vemos en un próximo Video tutorial